Hola amigos. Cada día, con nosotros, aprende un poco más de conocimiento. ¿Quién de ustedes cree, Hitler escapó después de la Segunda Guerra Mundial? Derecha. No solo escapó, sino que sobrevivió durante los siglos XX y XXI. La razón por la que sobrevivió, fue gracias a las habilidades de bromista del líder soviético, Stalin. Veamos la interesante historia detrás. El 30 de abril de 1945, el ejército rojo soviético entró en la capital, Berlín. El futuro de la Alemania nazi se consideraba al final. El mariscal de campo Wilhelm kaital informó a Hitler, no podemos evitar una derrota total. Doloroso porque apenas casado ayer, murió hoy. Temblando Hitler escribe sus últimas palabras en un sótano cerrado. Él y su esposa se suicidaron juntos. Heinz Linge, fiel servidor de Hitler, corrió a la habitación tras oír disparos. Dos cuerpos yacen allí. Él, junto con otro ayudante, llevó el cuerpo al exterior. Según las instrucciones del testamento, Linke y sus compañeros usaron gasolina para quemar los cuerpos de Hitler y su esposa, para evitar caer en manos de la Unión Soviética. Hitler temía que lo momificaran y lo exhibieran. A la mañana siguiente, se anunció la muerte en la radio alemana. Una unidad del servicio de contrainteligencia del Ejército Rojo encontró rápidamente el lugar donde Hitler se había suicidado. Después de unos días de búsqueda, descubrieron cenizas y fragmentos de huesos de mandíbula, debajo de una capa de tierra detrás del jardín. A través de los documentos de investigación, junto con la verificación del asistente dental, Kateus Hermann, quien cuidó los dientes de Hitler durante muchos años, se confirmó oficialmente la muerte del magnate. La fuente está clasificada como de alto secreto, conocida solo por el líder Stalin y algunos espías. A partir de aquí, nació el truco del siglo. El 9 de junio de 1945, por orden de Stalin, el mariscal George Zhukov, que comandó la resonante batalla de Berlín, anunció a los medios de comunicación, No hemos encontrado el cuerpo de Hitler. Quizá haya escapado en el último momento. Inmediatamente, los rumores sobre el jefe de estado alemán vivo corrieron como la pólvora. En julio de 1945, Stalin se reunió con los líderes de Gran Bretaña y Estados Unidos en la conferencia de Potsdam para planificar la división de la zona de ocupación en Alemania y emitir un ultimátum exigiendo la rendición de Japón. Cuando Churchill le preguntó a Stalin si sus agentes podían encontrar el paradero de Hitler, el líder soviético respondió con indiferencia, creo que todavía está vivo y escondido en algún lugar, Argentina o Japón. Stalin demostró ser honesto, Stalin hizo creer a mucha gente, incluido el general Eisenhower, el comandante supremo aliado que una vez dijo a los medios de comunicación, tal vez Hitler siga vivo, aunque luego rectificó sus creencias. Pero la noticia se difundió rápidamente por los medios de comunicación de todo el mundo. ¿Por qué Stalin tuvo que mentir? El motivo no se conoce con certeza, pero existe una especulación razonable por parte de los historiadores. Stalin quería mantener la amenaza de Hitler, infundiendo miedo en los aliados mientras ocupaban Alemania Occidental, para distraer su atención de las actividades soviéticas. Durante la década siguiente, Hitler fue encontrado en todas partes, a veces en Argentina, a veces en España, en países profascistas, a veces incluso fue visto tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos con pruebas fotográficas o narraciones que parecen ser verdaderas que hicieron que la inteligencia occidental persiguiera incansablemente el fantasma de Hitler. Sin embargo, a medida que aparecían más y más absurdos, se dieron cuenta de que estaban engañados pero no pudieron encontrar pruebas para demostrarlo. De alguna manera, la Unión Soviética fabricó muchas imágenes falsas para culpar a los enemigos occidentales de ocultar a los criminales Hitler. Los medios de comunicación están encantados de explotar la industria del rumor. Se han publicado millones de artículos y libros que les han ayudado a ganar mucho dinero a lo largo de los años. Es un hecho que se descifró más tarde. El cuerpo encontrado por la Unión Soviética en 1945 consistía en cenizas, dos fragmentos de cráneo, uno con un agujero de una herida de bala y dos huesos de la mandíbula empaquetados en una fina tela. Fueron enterrados por el KGB, la policía secreta soviética, en un bosque de Alemania Oriental. En 1970, cuando Occidente promovía un plan para dar la independencia a Alemania, los dirigentes del KGB ordenaron exhumar la tumba y los restos fueron destruidos y arrojados al río, quedando solo un fragmento del cráneo y la mandíbula que se había perdido demostrando ser de Hitler. Y enviado en secreto a Moscú. En 2000, en el 55 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi, la Federación Rusa organizó una exposición sobre los últimos días de la vida de Hitler. Por primera vez, anunciaron la existencia de un cuerpo parcial del dictador. En 2009, a científicos estadounidenses se les permitió examinar el ADN de un fragmento del cráneo y la mandíbula de Hitler. Los resultados son bastante extraños, el de una mujer de 20 a 40 años. Las autoridades rusas se niegan a reconocer. Afirman que los estadounidenses tomaron muestras para verificar que el ADN no era parte del cuerpo de Hitler. Aunque los resultados se informaron ampliamente en los medios, no se publicaron en las principales revistas científicas. En 2010, las teorías de la conspiración continuaron explotando. Artículos de prensa similares a los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial aparecieron bajo la etiqueta de documentos clasificados de la CIA y el FBI. Una vez más, Hitler volvió a la vida. Los fabricantes de medios ganan mucho dinero. Hasta 2017, el doctor Philippe Charlier, un científico forense francés, experto en el estudio de las muertes extrañas en la historia, puso fin al truco del siglo. Él y sus colegas recibieron permiso de los archivos de Moscú para verificar si el fragmento de cráneo y mandíbula pertenecía a Hitler. Esta es una característica especial porque anteriormente el servicio secreto ruso no permitía que nadie tuviera acceso a la evidencia. Charlier documenta cuidadosamente su investigación para crear objetividad. A través de la mandíbula, notó la ausencia de fibras musculares, lo que concordaba con la dieta vegetariana de Hitler. También hay muchos mala dentadura y dentadura postiza en la mandíbula. En el momento de su muerte, el dictador solo tenía cuatro dientes reales, según los relatos de testigos presenciales en la historia. Al combinar muchos documentos proporcionados por Rusia, radiografías del cráneo, informes de autopsias soviéticas, testimonios de prisioneros y del dentista personal de Hitler, etc., todos coincidieron. En 2018, Charlier y sus colegas publicaron un informe de investigación en el European Journal of Internal Medicine con la conclusión, todos los análisis muestran que parte de los restos que se han examinado son precisamente los de Hitler. Esta no es una afirmación subjetiva. Esta investigación ha sido reconocida por científicos europeos. Y desde entonces, el truco de Stalin terminó oficialmente, Hitler no se escapa después de la Segunda Guerra Mundial. El vídeo termina aquí. Gracias a todos por verlo y darle me gusta.